Hola primos, me encuentro aquí esperando el tranvía, estoy en Sevilla, bueno hoy se celebra la edición número 33 de los premios Goya del cine español aquí, así que vamos a ver qué de provecho vamos a hacer en el vídeo de hoy. Encontramos en el ayuntamiento de Sevilla Vamos a intentar sacarnos la foto con la estatuilla Como pueden ver son las personas que van llegando Bueno esta fiesta recién comienza Empieza desde las 3 de la tarde Hasta toda la noche ¡Chalala! Nos han abierto primos, vamos a ver Con qué nos encontramos La policía. Primos, nuestro primer Goya. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Chao. Gracias, eh. Ah, bueno. Todo suyo. Un placer. Por aquí? Muchas gracias, eh. Un placer. Increíble la experiencia. Primos muy contentos. Recibimos nuestro primer Goya. Aquí en la ciudad de Sevilla. La gente todavía se queda. Esta fiesta continúa. Y bueno, aquí termina el video de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. disfruten del cine. Y chao, chao. Una entrevista por, por el Goya que... No, no me lo esperabas. Es que son muchos años de mucho trabajo y por fin se reconoce mi trabajo, ¿eh? La eso es, eso que es importante. ha sido injusto. Ha sido justo bastante nominada. justo. <risa> pues justo ahora porque me lo han dado, pero ha sido injusto porque llevo años nominada y nada. Pero bueno, ya por fin puedo celebrarlo. Felicidad. <risa> <risa>